Por preguntar sobre su madre biológica. ¿Eh? Hansel Teodoro Vargas Reynoso, mejor conocido como Bulín 47, abandonó una entrevista en los foques radio tras los conductores del mismo hablarle de la madre biológica, de la cual él dice no quiere coro con ella, ya que está esta lo abandonó. Vamos a ver esto, señores. Gracias al mango no, informático. Es... Eh, yo creo que Bulín no hizo nada malo. No. Y es lo que él dice que Si ella pidiera, no yo quiero una relación con mi hijo, yo quiero sí. que ya esto se acabe. Esta distancia quisiera que no busquemos más, pero el problema es que la doña es que no tiene nada que estén mala y si él se hubiese pegado. No lo buscará, porque ese es el problema, lo atacan. O sea, van a emisoras y a televisiones a atacar lo que no me da esto, que no me da lo otro. No, no, no, que yo lo quiero ver para que pa que hablemos. No, no es por pues, necesidad. Entonces, si Bulín estuviera conchando allá en el de, del barrio que hay, entonces, Capotillo, Pefotillo. entonces, eh, no estuvieran atacando. Lo que dice que la fama cambia el entorno. Sí. Cuando tú en la fama, la gente ve que tú tienes, ahí es que vienen todos detrás de ti. Pero lo bueno es que él ha cambiado y tiene su cabeza bien puesta y sabe lo que es. Claro, claro, porque si ella dice con cualquiera de la familia, mira, yo quiero que venga mi hijo a mi casa. Eh, yo quiero una relación. Me siento mal. Yo quiero que me perdone mi hijo. Yo no quiero nada material si no está cerca de él. ¿Ya? Ella lo que ella quiere es cuarto. Mejor, que viene, dinero. que está muy mala. Que esto, que lo otro. Entonces eso no se puede. ¿Eh? Es así, es así, señora. Así que hay que, ente hay que entender a Bulín. Hay que entenderlo porque eh, eh, lo abandonaron cuando pequeño, el hombre ahora tiene una cierta fama y ese tipo de cosas, ahora sí todo el mundo lo busca, entonces se siente, donde, pero bueno, cualquiera. Tienen, y tienen cualquiera. que saber qué madre es el que cría. Claro, Mercedes es la que está fría ahí, mi mamá, como dice. Exactamente. <risa> claro, y por algo ella... Es el que ella la que tuvo con él de cero, claro. su alta y su baja, pero no venga ella después de que lo dejó a venir con su carita linda, de que ven que me hace falta esto y lo otro, eso no es amor de madre independientemente de todo. Así es, así es. Es así.